¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento. ¡Excelente, papá! Pero mire esa sabrosura, esa cosita hermosa. Es el nuevo WhatsApp Aeros. Y esta última versión corrige las fallas que presentaba anteriormente. Quiere decir que aprende de las experiencias y se va corrigiendo. No como tú que no aprendes y siempre vuelves con tu ex. ¿Bromeas? Hay muchas otras en el mundo, amigo. No tienes que estar solo con ella. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, ya sabes, es desinstalar el WhatsApp normal. Ah, pero tú me dirás. ¿Por qué tengo que desinstalar WhatsApp? Buen punto, chiquitín. Es que la Eros es una versión editada del WhatsApp normal. Es otro programa, por lo tanto, no es una actualización. No olvides que primero debemos crear una copia de seguridad en tu dispositivo no en Google Drive, para ello vamos a la opción de chats, luego escogemos donde dice copia de seguridad y donde dice guardar en Google Drive debe estar marcado como nunca, de ese modo cuando crees tu copia de seguridad se va a crear la copia de seguridad en tu dispositivo, no en Google Drive y esto es importante para que luego se pueda cargar rápidamente, bueno una vez que hemos desinstalado, en la descripción del video, te dejo el enlace para que puedas descargar Whatsapp Aero. Y también unas skins para que tengas nuevos diseños mucho más sabrositos. Yo vengo del futuro y no encuentro el enlace en la descripción. Ay señora, si no le muestra su navegador, tiene que desplegar las notificaciones. Y ya que anda por ahí, suscríbase al canal. Déjeme un like así de grande y active la campanita... Para poder avisarle cuando llegan nuevas versiones de WhatsApp Aero... Y nuevos estilos mucho más sabrositos. Y también dejaré el enlace para descargar WhatsApp Aero... En el primer comentario, por si acaso. Y también una skin para que la uses con confianza. ¡Róbatela nomás! ¡Te la puedes quedar! Así sí da gana robarte. Al entrar en el enlace vamos a poder ver la opción para descargar WhatsApp Aero versión 8.40. Hacemos clic en descargar. Si por si acaso te dice que este tipo de archivos puede dañar tu dispositivo, no te preocupes, instálala nomás, es la forma correcta de instalar las APKs. Así que dale con confianza. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Ya que hemos desinstalado, vamos al administrador de archivos Y luego escogemos APK Escogemos WhatsApp Aero, versión 8.40 Y le damos a instalar Damos los permisos correspondientes, aceptamos y continuar Aquí llenamos nuestro número, como cualquier otro procedimiento Y listo en este momento se detecta la copia de seguridad, ahora le damos a restaurar. Lo primero que te cargará es indicar cuándo se genera la copia de seguridad en Google Drive, no olvides que debemos darle nunca. Bien, una vez que tenemos instalado el WhatsApp Aero, vamos a modificar algunos estilos. Vamos a los tres puntitos en la parte superior y escogemos la opción que dice privilegios Aero. Luego vamos a pantalla principal, la que podemos encontrar a la mitad. Vamos arriba, donde dice barra superior. Lo que vamos a ver aquí arriba son los estilos de interfaz de navegación. Podemos escoger cualquiera de ellos. Es para modificar principalmente los botones que vamos a ver para poder navegar entre WhatsApp. Inclusive tenemos avanzados, estilos de inicio. Hay muchos estilos en los cuales se organizan los botones. Ya te lo dejo a ti para que veas cuál es el que más te agrada. Luego, aquí donde dice activar estilos IG, se refiere a activar el estilo de historias como si fuera Instagram. Y si lo activas, abajo podrás ver historias en muchos otros estilos. Vamos a probar alguno de ellos. Por ejemplo, en formato Facebook. En concept, inclusive, podemos ver ...la cantidad de historias que ha colocado un contacto y que aún no hemos visto. Para cambiar a otros temas, vamos a Ajustes, nuevamente a Privilegios Aero... ...y escogemos temas. En temas vamos a encontrar opción Descargar Aero Temas. Vamos a ver infinidad de temas. Cual sea que tú quieras escoger, simplemente le damos a Instalar. Aceptamos. Y una vez que termine la descarga... No te preocupes si los cambios no hacen efecto inmediatamente. Esto puede tardar unos segundos. Hay muchos estilos de temas. Ya tuve cuál es el que más te agrada. También podemos ver el estilo iPhone. El cual también lo dejé para descargar en otro de mis videos. Obviamente el WhatsApp Aero también tiene configuraciones de privacidad y espionaje. Recontra suculentos. Para ello vamos a ajustes y escogemos los temas de privacidad. Básicamente aquí lo que podemos hacer... Es, por ejemplo, deshabilitar la etiqueta de reenviados. Cada vez que te mandes un momazo y lo compartas en diferentes grupos, nadie se va a dar cuenta que lo estás reenviando. También podemos restringir quién nos puede llamar. Amigos, contactos, nadie, algunos contactos, etc. Podemos ocultar ver estado. Quiere decir que no mostrar a tus contactos que ya has visto sus estados. Antieliminar estados. Esto es para que tus contactos, una vez que eliminen sus estados, igual tú los vas a poder seguir viendo. Anti-eliminar mensaje es para que las personas no puedan borrar tus mensajes. Y también la opción para que tus contactos vean que ya viste los mensajes solamente después de que les respondas. Comparte el video. Cada vez YouTube está recomendando menos mis videos. Y más que nunca, el canal necesita de tu apoyo. Y recuerden amiguitos, suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.